Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. En este video lo que te voy a enseñar es a cómo crear el efecto eco en tus videos para que suene de manera súper profesional, así como estarás escuchando por aquí. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y el primer paso para lograr nuestro efecto es separar nuestra pista de audio por diferentes canales y esto es muy fácil lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra herramienta de movernos nos movemos a algún pedazo, por ejemplo, casi al finalizar y oprimimos C para cambiar a la herramienta de cuchilla entonces lo que hacemos es dar clic, cortar nuestro clip de audio cambiamos a herramienta de selección con V seleccionamos la pista y damos alt y flechita hacia abajo con esto hemos separado nuestra pista en dos audios listos el segundo paso que vamos a hacer es aplicar el efecto eco entonces esto es muy sencillito nos vamos al panel de audio y estando allí nos vamos aquí y seleccionamos el que dice mezclador de pista de audio damos un clic listo lo siguiente que hacemos es bajar y mirar cuál es la pista 2 que es la de la mitad en este caso y allí aplicaremos el efecto, porque al audio que le aplicaremos el efecto es a este. Entonces nos vamos aquí y seleccionamos un efecto. En este caso, reverberación y le damos en reverberación de estudio. Damos doble clic y lo que hacemos es aquí solo manipular una propiedad, la de decadencia. La aumentamos a 10.000. Cerramos y con esto hemos aplicado el efecto. Sin embargo, espera, no te vayas aún. Porque el tercer paso es refinar este efecto para que quede de manera profesional. Entonces nos volvemos a ir al menú de edición para quedar más cómodos. Y lo que vamos a hacer es dar clic derecho y le decimos en nuevo elemento. Y creamos por ejemplo una capa de ajuste. Le damos en aceptar. Le cambiamos el nombre para no confundirnos. Por ejemplo a efecto eco. Listo. Lo que hacemos es arrastrar esta capa de ajuste encima nos acercamos muchísimo extendemos esto de esta manera hasta que cubra toda la pista y un poco más listo por ejemplo lo que hice fue extenderlo un poco más ya que si escuchamos el audio con el efecto que tenemos hasta el momento se va a cortar en este pedazo sin embargo al crear una capa de ajuste lo que va a hacer es extender el efecto eco hasta que finalice esta capa de ajuste él interpreta eso como que hay más audio, es como una manera de engañar al programa bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ahora sí terminar de refinarlo entonces damos doble clic en la pista de audio y como ves se extendió, entonces lo siguiente que vamos a hacer es aquí en donde dice mostrar fotograma clave, dar clic y se nos abre un menú, aquí le damos en fotogramas clave por pista y le decimos que nos muestre el de volumen como ves nos muestra el volumen, damos P para cambiar a la herramienta de pluma damos clic para añadir un fotograma, como ves se añadió uno y nos vamos al final de nuestra pista de capa de ajuste damos clic nuevamente y con eso agregamos otro fotograma cambiamos a la herramienta de selección y con esto manipulamos el volumen entonces lo que vamos a hacer es que vaya decayendo entonces lo bajamos hasta que nos aparezca un signo de infinito así como estarás viendo ahí en pantalla y listo con esto lo que hacemos es que la bajada del volumen sea de manera mucho más natural y profesional bueno con esto hemos acabado nuestro tutorial. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, te invito a suscribirte en este canal y a ver muchos más videos. Mil gracias por haber visto este video. Chao.